Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy, y hoy enseñaremos a cómo hacer miniaturas Empecemos con el tutorial Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar el buscador de Google o de Braille, lo que sea Pones acá, Pits LR, te de los dejaré el link de la descripción por si lo quieres checar, por ahí Y bueno, una vez le das ahí acá píxel r y pones x ahí además de x pones la x la e otra para otra cosa una vez hecho eso para poder hacer una miniatura sin programas lo que vamos a hacer es primero elegir un, un una foto para tu, tu miniatura ¿bien? pone foto por ejemplo fotos de free fire foto de Free Fire por ejemplo foto de Free Fire por ahí free... vamos a buscar una a ver a ver, a ver voy a encontrar, bueno, por ejemplo esta, a ver, a ver acá, damos en copiar copiamos acá vamos a abrir imagen callate. una vez que tenemos la foto, pues vamos a ver lo que cara, que le ponemos de título o algún garabato por ahí, no sé lo primero vamos a poner cualquier cosa si vos querés ponerlo acá en lo común añadir texto, vos pone acá y acá vos borra esto de acá pone no el coso pues pone el título si vos no querés sino más el título pues podéis acá poner cool cool texto pone cool texto ahí este es el primer logo generato el logo te vas al primero elegís un, el que más te guste por ejemplo esto esto, por ejemplo, hayato renacido. Por ejemplo, le das a crear logo, le das a Double, ahí no se muy inglés, así que no eche. Una vez acá, le das ahí a donde está agregar imagen en navegar una vez esto Eso es así, gallato renacido obviamente no es profesional pero es algo, es algo si yo le quiero agregar algún garabato lo que vas a ir a buscar tu pones personajes pones personajes de free fire por ejemplo free fire por ejemplo ahí y bueno lo primero si vos si vos querés añadir un personaje a tu miniatura, o sea, puede hacerlo. Mira, vos pones en herramientas, color y tr transparente, ponen transparente y te va a aparecer unas imágenes sin, sin fondo. Por ejemplo, yo quiero poner a alguno de estos personajes. Bueno, voy a probar con uno. Probemos con este. Lo que no tiene fondo, si o si quiere que sea lo que no tiene fondo, si vos lo querés agregar en tu imagen, una vez lo pone de vuelta en navegar, pone a Kelly y van a ver que no tiene ni un fondo, por ejemplo, acá, le das acá, por aquel lado, no sé, y si vos, agregar, o si vos querés agregar más personajes y esas cosas o, o algo así. Puedes poner acá, personajes de Free Fire, o de Fortnite, o de cualquier juego que, que te guste Poner, Poner solamente en, en herramientas, color, transparente, y ahí te va a aparecer los personajes que se va que vas a poder poner ¿Va? Bueno, ahora te voy a enseñar cómo hacer un, eh, un banner Por ejemplo, un banner, un, un banner chido Ahorita no tengo esos programas, pero puedo enseñarte. Bueno, lo único que vamos que hacer es guardar o cerrar. Nomás. Una vez ahí, buscamos una... ...pantilla. Buscamos una pantilla, no sé, pantilla no. O como era. O si no, de última lo que hace es solamente poner fondos fondo de pantallas fondo de pantallas y pone si voy a querer pone gamer una vez hecho eso esto me llama un poco más la, aten la atención pues, ¿no? lo ponemos ahí una vez hecho esto una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ponerle su nombre su nombre cool cool texto lo que sea si lo escribí mal no sé. Ya como les había dicho a los primeros del video, pues ponen su su nombre y todo. La keratak logo. Descargar. Obviamente si no te gusta es solamente para los que no saben un poco de. Una vez acá ya lo, ya lo tenés Acá el nombre. Por ejemplo, vos le quería poner Free Fire. Si vos sos un contenido de Free Fire, pone Free Fire. Letras, no sé. Letras, no sé. Las letras de Free Fire, creo. Una vez ahí, pues poner lo mismo: herramienta, color transparente. Una vez acá te va a aparecer una un cosa. Una vez ahí, puesto ahí. A este no me dejo descargarlo bien. A ver, te deja descargarlo. No, probemos con otro. Este, vamos a probar con este este sirve si sí, sirve sirve bueno ponemos este logo si tú eres de full fire ponerlo en cualquier lado o a donde quede porque hay que ver que se vea todo así que ponelo, a ponerlo abajo de, de tu nombre a que se pueda ver una vez hecho eso, pones los personajes que te guste de Free Fire. Pones personajes, importa lo que sea, personajes y tal y tal, como lo, lo dije, herramienta, color transparente. Bueno, el pelado, vamos a usar el pelado, el pelado Bracer vamos y a... bueno ponemos acá ponemos en navegar como siempre ponemos acá lo achicamos con esto si se van a si se va a la mierda el personaje pues para achicarlo un poco más y ya ¿no? Elegimos otro personaje para... El personaje que más utilizaba es este Como era tipo allock Pero... Medio choto, pero igual Allok que... Una vez hecho eso ponemos otro personaje no sé algo así una vez hecho se lo pueden navegar como trae un virus entonces bueno ahí quedaría un tipo un banner decente, pero si vos le querés agregar más cosas podés agregarlo yo le agregaría el criminal Nos pues acá, la, lo descargas, vas a navegar como siempre bastante grande la, el coso bueno lo dejamos así para que no se alargue más el vídeo espero que te haya gustado esto este vídeo que pueda hacer una miniatura y un y un banner los vemos hasta la, hasta la próxima chao chao gente